vamos a recoger el lado porque Estefanía ya casi ahí está bien ¿Sí? Sí. a lo que vinimos a lo que vinimos gracias gracias ese es un Se logró y no pegamos en ningún lado todavía. Sí, todavía no. vamos a salir ahora de McDonald's. Hágase más a la derecha. Aquí andamos en las clases de conducción. Más todavía a la derecha. poquitito. Okay, gire todo a la izquierda. Aquí vamos saliendo, vamos saliendo. Gire lo más, gire lo más, gire lo más saliendo McFlurry, Pérez, el Ledón. gírenlo todo a la derecha más a la derecha vamos saliendo, vamos saliendo ahora si sí viene el reintegro a la calle aquí lo que hay que esperar es que nos den campo